Aquí tenemos la misma tresena. La, la misma tresena que tenemos acá. Con Chelchi y Aquí lo tenemos otra vez a ella. Pero este es del centro. O sea, de, probablemente el códice de Xochimilco. ¿Qué códice es este? Esos borbónicos. Y aquí vemos. Cada. Estos son. Uh, la, bueno, no, este primero. Estos son los numerados, digamos, y tiene 13 diferentes dioses. Cada, recuerda que lo vimos hace rato, cada eh, eh, signo tiene un dios, ¿no? Pero también cada numerado tiene un dios, ¿sí? Entonces, aquí no vemos los numerados, no vemos los numerados porque no es necesario, sabemos que ese es uno, entonces, ah, no, decía el número, por aquí, ¿sí? Entonces, tiene diferentes dioses, son trece, eh... ¿sí? Y aquí tenemos uh, el signo con el numerado y tenemos también dioses aquí. ¿Sí? Y esos son solamente nueve. Entonces, encima de Tresena, tenemos entonces una serie de trece dioses y otra serie de nueve dioses. ¿Sí? Todos son capas de asociación. ¿Sí? Y eso necesitas. Porque en el momento cuando vienen a consulta hay muchos diferentes posibles escenarios y necesitas, por tanto, muchas diferentes capas de interpretación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, bueno, pues entonces el primero, el, el valor del numeral, el valor del signo, el dios del 9, ¿sí? el dios de 13 y de los pajaritos, que también tienen su valor. Y además, está dentro de un periodo donde ella reina con todas esas asociaciones. Bueno, ya. Ahora tenemos suficientes niveles para poder interpretar. ¿Sí? O sea, el sistema es muy simple: 260 diferentes combinaciones. Pero el momento cuando vamos a jugar con ello, se complica muchísimo. Y es lo que necesitamos. ¿No? necesitamos precisamente como eh, astrología con todas las estrellas del mundo bueno del universo no es súper complejo claro porque necesitamos consultar eh, con todos sus problemas de la vida pues por eso también aquí si solamente hubiera 260 signos o sea un numeral y un, un glifo pues entonces dice bueno que limitado el sistema, no vamos a poner y ¿No? Entonces, este es lo que, lo que tenemos. Y tenemos varios de esos documentos. De hecho, aquí tenemos el corpus. esos son códices, como hemos visto ahora. ¿Sí? Son los códices uh, mágicos que tenemos. ¿No? Y aquí vemos, ahorita vamos a ver esos libritos. ¿Y todos son, pero no todos son zapotecos. No. Ese es Zapoteco y ese es un Zapoteco. ¿Y este es Zapoteco? ¿Y el de Porfirio? El Porfirio Díaz es Cuicateco. Sí, ese es Cuicateco. ¿Y los otros? Ah, mucha discusión! ¡Ja, <risa> Algunos son eh, probablemente de Oaxaca, otros son más bien los, de la área de, de Cholula, eh, de este tipo de, de zona. ¿no? Eh, pero hay mucha discusión. Con ¿Por qué? Los nombres que llevan es que ah, son nombres de los personajes que. Sí, los... eh, Borgia es por. Los, los famosos Borgias, porque están en la biblioteca eh, de los Borgia. Mm -hmm. eh, entonces ahí se coloca por el nombre de. de de un dueño en algún momento, Cosfil igual, vaticanos ¿por porque... porque sean americanos, Sergio Aymay también, son de dos dueños que había, Porfirio Dios porque lo dieron en el siglo XIX el nombre, sí, sí, sí. Eh, el Mexicain, porque está en Francia, la biotecnación en Francia, y eh, eh, ahí es el manuscrito eh, ¿no? eh, 20, entonces por eso se llama así. Sí, sí. Eh, y Altepec porque es de Altepec. Sí, sí, sí, sí. <risa> <risa> <risa> no, es sí. el único, por cierto, que todavía está en la comunidad originaria, Uh, y uh, esos libritos uh, que están en el Archivo General de Indias y forman, están allí porque forman parte de una investigación de idolatría en 1705 ¿Sí? eso es lo que voy a publicar en estos libros ¿Sí? entonces trabajamos con estos, estos documentos y comparamos muchos de estos documentos, o sea, cuando vamos a estudiarlos ¿No? Lo comparamos, ¿cómo están? Entonces vemos que ah, aquí tenemos ese Dios tenemos que, eh, en esta tercera, aquí tenemos también ese Dios en esta tercera. Entonces comparamos iconográficamente cómo están y podemos determinar entonces cuáles son las relaciones, cómo están divididas las diferentes tercenas y todo esto. ¿Sí? Pero también tenemos literatura relacionada. Ahora estoy hablando sobre cómo estudiarlos. ¿no? Porque decir, oye, pero ¿cómo sabes este tipo de asociaciones? Bueno, tenemos literatura pero también otros documentos, pero tenemos muchos cronistas Bernardino Sahagún, por ejemplo, que le interesaba mucho este sistema ¿Por qué? Porque era un fraile y él se dio cuenta, oye, este es muy importante entre los pueblos pero es de los otros dioses, los atractivos dioses entonces, ¿cómo podemos quitarlo de los pueblos para cristianizarlo? Este fue el objetivo de ellos. Bueno, ¿cómo puedes quitarlo? Pues primero tienes que reconocerlo. Si tú no lo reconoces, pues entonces no sabes. Ah, esa gente está haciendo tal o tal cosa. Eh, no, no pasa nada. No, claro. Si tú reconoces lo que están haciendo, entonces puedes quitarlo de ellos. Entonces primero tienes que aprender. Por eso dicen muchas veces que Sahagún es el primer antropólogo. No, no es el primer antropólogo. <risa> Él quiso estudiar los pueblos indígenas para cristianizarlos, o sea, quitar sus tradiciones y un antropólogo, hasta que yo sepa, no tiene esto objetivo no tienes, <risa> <risa> <risa> <risa> ¿No? eh, Diego Durán es otro de ellos, ¿no? ha publicado sobre sobre eh, este tema, montón de niñas, otro, pero hay varios otros, que tienen, ¿no? Entonces leímos estos y esto nos informa Basado en su conocimiento, obviamente sus interacciones con indígenas del siglo XVI sobre el sistema, entonces nosotros leemos esto y, pasado de esto, podemos entonces uh, decir: Ah, entonces 4 tenía este significado y 5 tenía ese significado, 7 tenía ese significado. ¿Sí? Así estudiamos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, uh, aquí vemos. Uh, los signos, ¿no? Bueno, los 13 signos con sus respectivos dioses asociados y los pajaritos. ¿Recuerda que vimos hacer a pajaritos? pajaritos? Tiene un significado asociación, es sí. simplemente otra capa de asociación. Sí. ¿Y este documento? Ese es el. ahora uh... estoy en viendo... Ahorita me. me... Eh... <risa> ¿No? Entonces, tenemos primero nombra todos los, uh, los pájaros. Entonces, eso ayuda. Porque dices, pues, bueno, es obviamente un búho, pero ¿este? ¿No? Y es más complicado. ¿No? Entonces, aquí tenemos los nombres. Generalmente no lo llamamos pájaros, pero decimos volátiles. ¿Por qué? Porque aquí hay una mariposa. Y mariposa no es un pájaro. Entonces. Bueno. Decimos solamente son volátiles. Los tres son volátiles. ¿Sí? Uh, por esto. ¿no? No, no hay un gato ahí. ¿Un este... gato? No. Ah, es otro el... ¿Eh? búho. ¿Eh? Es el gato volante. ¿No? Entonces, lo bueno es aparte de identificar a los pájaros y los dioses, ¿no? aquí tenemos la explicación en español, explicándonos qué significa esto. Fabuloso. ¿No? Esta es la manera que tenían los indios en la cuenta de los días, y a cada día le tenían puesto su nombre, por donde tenía, eh, entendían el día y el demonio. Claro, que ¿no? Es un fraile que está escribiendo. ¿no? Este día reinaba. ¿Se recuerda? El demonio, el Dios que reina sobre el día, ¿sí? sobre el signo, ¿no? Y el abuelo que ese día había, un pajarico, así llamado. Y después daba toda una lista de los de pájaros y eh, cómo lo interpretaba. Pues eso es muy útil para nosotros ahora, para interpretar y entender esos documentos. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. No solamente mirar esos libros, no. Tenemos que leer toda esa literatura alrededor para entender lo que dice y lo que significa. ¿Sí? Bueno, una de esas fuentes coloniales muy importante tenemos de aquí. Literalmente de aquí. Fray Juan de Córdoba. Sí, estamos aquí. En... Por eso tiene un nombre de aquí. No, bueno, no solamente por eso tiene un nombre, porque él también estuvo aquí. Estuvo aquí ¿No? ¿Y se enterró aquí. ¿Se enterró en los alumnos? Sí, estuvo enterrado. ¿Ah, sí? y luego lo movieron pero en el grande, el Santo Domingo Grande en Santo Domingo Grande no, lo cambiaron Rafa. por eso no fue pero, ajá, sí. en algún lugar por no saber dónde sí, en, en, la, en el capítulo ajá. Y cuando hicieron una restauración sacaron sin ningún cuidado todos esos huesos y echaban ahí <risa> <risa> <risa> están los huesos de Frank el público es este, lo que tenemos aquí es el arte en el mismo zapoteco que es una gramática ¿sí? del, del zapoteco uh, 1568. Um, este es el ejemplar que está en París en la Biblioteca Nacional de Francia fantástico es el, en, como si nuevo ¿el original? es el original, sí el original. hay solamente dos que yo conozco de este uh, y está en perfecto estado Um, y ahí tiene, porque dice, ¿qué hace en una gramática? ¿Qué hace allí algo sobre el sistema romántico? Pero ahí tiene uh, ahora el modo de contar. ¿Cómo cuentan los zapotecos? ¿No? Uh, no voy a entrar en esto, es otra charla. Que tenían y tienen. ¿Eh? Es interesante que dice que tenían y tenía, tienen. Que sí, tenían sí, sí, Bueno, sí. Y no vamos a entrar en esto. <risa> y eh, aquí dice síguese la cuenta o calendario o sea, él consideró la cuenta 260 Muy una perfecto. forma de contar es súper interesante porque todavía, todavía hay especialistas de esto, hoy en día ellos continuamente refieren a ese es contar los días contar, siempre hablan sobre contar ¿Sí? entonces seguramente los iglesias también dijeron ese es contar los días. Entonces, él escuchó esto, porque seguramente hablaba zapoteco, ¿no? Y dijo, ah, cuenta. Entonces, contar. Entonces, tengo que ponerlo en el apartado sobre cómo cuentan. Entonces, él tiene ahí normal, uno, dos, tres, cuatro, hasta, no sé cuándo, miles de miles, ¿no? Y en stapoteco, otras cosas con contar, que no voy a entrar. Uh, y ese él consideró también una forma de contar. Y dice, oh, pues, entonces voy a registrar ¿No? entonces tiene una cuenta entera de 260 y dividido en cenas por supuesto, ¿por qué? porque la cuenta de 260 se divide en trecenas en 20 tresenas. entonces él dice las trecenas se llaman gozi ¿Sí? entonces aquí tenemos el segundo gozi y aquí tenemos la cena tercera così, cuarto così, quinto gosí. sí. entonces sabemos también que la trecena en zapoteco se llama gozi ¿Sí? así se llama y si estudiamos este ciclo de 260 ¿no? la cuenta 260 vemos que siempre la primera pues aquí vemos Yagesh y a China, y abajo y aquí, ¿lo ven? Bueno, tal vez voy a ponerlo los de O sea, siempre empieza con un prefijo que es igual en cada posición. O sea, en la primera posición es ya y la segunda es, empieza por lo menos una p, pi o pa, Pero después peo, peo, p, pe. ¿sí? Entonces, si vemos esto, vemos que siempre son los mismos prefijos. ¿Sí? Prefijo es la primera parte de una palabra. ¿No? ¿Y son estos? Estos son los 13 prefijos. Los 13 prefijos. Y no son números. Recuerda que los numerales que yo dije antes, eh, que no son números. Bueno, en Zapoteco hay un vocabulario especial para es 13 numerales. ¿Sí? Entonces, donde normalmente dice uno, en un zapoteco, es TO o TOBI. ¿No? En el vocabulario de la cuenta de 260, el vocabulario romántico es ya. ¿sí? Entonces, no dices TO o TOBI o Chaga. Chaga solamente en cierto grupo de... De palabras como tortillas, por ejemplo, utilizas chaga. No, no dices to uh, yet o to get, no dices eso, ¿no? Dices chaga o chag o algo así de, de ¿no? ¿no? es la mismo el vocabulario. Pero, Pero ni uno, uno de los dos es el prefijo. ¿No? Yo, ¿no? Mira, el prefijo es P. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Pero qué relación tiene eso? Por eso digo, en, no en los códices vemos que, de que de lo representan como un puntito. Entonces, esto lo represento como un puntito. ¿No? Y el segundo como dos puntitos. Pero vemos que no son números, porque si fueran números hubiera dicho todo yo, chon uh, todo esto y no lo utilizan. Por tanto, no son números. ¿No? Por eso yo lo llamo prefijo ordinal. ¿Sí? Porque indica el orden de 1 a 13. ¿Sí? O sea, es la primera posición en la serie de 13. ¿Sí? Un poquito, una boca llena de palabras, pero este realmente es lo que es. Y este guía tiene cierta asociación O sea, la primera posición en la serie de 13 tiene cierta asociación mántica. ¿Sí? Pero es un vocabulario que no tiene nada que ver con el vocabulario normal. ¿Sí? ¿Entendemos eso? <risa> no, bueno, entendemos, no entendemos, pero es así, <risa> o sea vemos que es así uh, ¿no? Entonces y no sabemos el significado, de dónde viene pero yo sospecho que es un vocabulario muy antiguo o sea, recuerda que vimos la piedra de... No? exacto, esta piedra Probablemente inventaron este, este vocabulario en este momento. Entonces, claro, estamos hablando sobre hace más de 2.500 años. Pues ya se ha perdido totalmente el significado esto. ¿No? Pero, Pero es este. Hay unas variantes también. ¿Sí? ¿Quieres poner también estos? Pero... ¿Ok? Y después... Vemos... En la segunda parte... Aquí, Gash, Na, Lo, sho Lop, uh, lopa, ¿no? Todos estos, estos son las, los signos, de los cuales tenemos 20, ¿recuerda? Bueno, vamos a ver. Este entonces, bueno, vamos a ver uno, okay, okay. este, ahora en la octava posición, que termina en Chila, ¿sí? Que es lagarto, es lo primero, ¿Sí? Lagarto. Entonces estamos en la octava, no, ¿no? La octava producción, sí, entonces tenemos 5, 18, 20. Chila, tenemos aquí otra vez. ¿Lo ven? Claro, un poco se repite cada 20. ¿No? Eso es lógico. ¿No? Por tanto, siguiente, lao, aquí vemos lao. Bueno, la, lao, la, otro la, este lado, ¿no? Ahí hay una cosa con zapoteco. Zapoteco es una lengua tonal. Entonces, y no indican tonos en los textos coloniales. Entonces, cuando vemos aquí eh, la o, o la, y el siguiente es la, la o la, pues probablemente había una diferencia de tono. ¿Sí? Entre uno y otro. ¿Sí? Ese se ha perdido. Porque solamente tenemos, no tenemos una grabación de Córdoba, ¿no?, en este momento. Entonces, solamente tenemos los textos. Y como ellos no indicaban tono, entonces no sabemos cuál era la eh, diferencia de tono. Pero seguramente hay.